El tiempo pasado en español. Tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ir. Video número 23. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir en tiempo pasado pretérito. Hoy tenemos el verbo vivir. En pasado nos va a quedar de esta forma. Yo viví, terminación I, recordamos la tilde o el acento gráfico. Tú viviste, Iste, él, ella, usted vivió, Y yo, recordamos la tilde o el acento gráfico sobre la O. Nosotros, nosotras vivimos, Imos, vosotros, vosotras vivisteis, Isteis, ellos, ellas, ustedes vivieron.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 5. Escupir. 6. Esparcir. 7. Abatir. 8. Incurrir. 9. Inscribir. 10. Interrumpir. 11. Invadir. 12. Fruncir. Comenzamos con el verbo discutir. Yo discutí. Tú discutiste, él, ella, usted discutió, nosotros, nosotras discutimos, vosotros, vosotras discutisteis, ellos, ellas, ustedes discutieron. Nosotros discutimos acerca de las nuevas reglas. Distinguir. Yo distinguí. Tú distinguiste, él, ella, usted distinguió, nosotros, nosotras distinguimos, vosotros, vosotras distinguisteis, ellos, ellas, ustedes distinguieron. Nosotras distinguimos al criminal. Disuadir. Yo disuadí, tú disuadiste, él, ella, usted disuadió. Nosotros, nosotras disuadimos, vosotros, vosotras disuadisteis, ellos, ellas, ustedes disuadieron. Nosotros disuadimos a nuestra hija para que no se casara tan joven. Emitir, yo emití, tú emitiste, él, ella, usted emitió, nosotros, nosotras emitimos, vosotros, vosotras emitisteis, ellos, ellas, ustedes emitieron. Las torres emitieron una señal muy fuerte. Escupir. Yo escupí. Tú escupiste. Él, ella, usted escupió. Nosotros, nosotras escupimos. Vosotros, vosotras escupisteis. Ellos, ellas, ustedes escupieron. Yo nunca escupí a nadie, como dice mi hermano. Esparcir, yo esparcí, tú esparciste, él, ella, usted esparció, nosotros, nosotras esparcimos, vosotros, vosotras esparcisteis, ellos, ellas, ustedes esparcieron. Juan esparció las semillas en la tierra. Abatir. Yo abatí, tú abatiste, él, ella, usted abatió, nosotros, nosotras abatimos, vosotros, vosotras abatisteis, ellos, ellas, ustedes abatieron. Un francotirador de la policía abatió al hombre que tenía al rehén. Incurrir. Yo incurrí. Tú incurriste. Él, ella, usted incurrió. Nosotros, nosotras incurrimos. Vosotros, vosotras incurristeis. Ellos, ellas, ustedes incurrieron. Pedro incurrió en el mismo error. Inscribir. Yo inscribí. Tú inscribiste. Él, ella, usted inscribió. Nosotros, nosotras inscribimos. Vosotros, vosotras inscribisteis. Ellos, ellas, ustedes inscribieron. Tú inscribiste a tu hijo en la clase de karate. Interrumpir. Yo interrumpí. Tú interrumpiste. Él, ella, usted interrumpió. Nosotros, nosotras interrumpimos. Vosotros, vosotras interrumpisteis. Ellos, ellas, ustedes interrumpieron. Ellos no interrumpieron en ninguna clase. Invadir. Yo invadí, tú invadiste, él, ella, usted invadió, nosotros, nosotras invadimos, vosotros, vosotras invadisteis, ellos, ellas, ustedes invadieron. El verano pasado, los turistas invadieron la ciudad. Fruncir. Yo fruncí, tú frunciste, él, ella, usted frunció, nosotros, nosotras fruncimos, vosotros, vosotras fruncisteis, ellos, ellas, ustedes fruncieron. Luis frunció el ceño porque no le gustó la sopa.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 El tiempo pasado, verbos regulares terminados en IR, video número 23. El tiempo pasado en español.